en internet un poco así eh, a ver, nada más Kodak Kodak, Kodak, Kodak, Kodak. La, espérate, Kodak, la inclusión y dime Plus ah, porque o, o Kodak nomás no, no, no, es que todo va, va, todo va. de hecho el, este Oscar en general el rollo, el rollo un rollo grande y súper interesante es que el triunfo de los stream era coda de Hulu más, eh, eh, Don't Lock Up de Netflix, había otra de Amazon. Entonces, claro, antes eran, antes esto, este poder los tenían las grandes productoras. Entonces, ese se murió un poco con el, con este guatón que pillaron que, que violaba todas las minas el, el Harvey Weinstein. Cuando cayó este loco y fue a la cárcel, se murió una, una manera y una forma de hacer producción de películas. Y esto está derivando en este momento, recién está, se están causando hasta, hasta, hasta, a las producciones de streaming. ¿Cachando? ¿Pero él es quien estudiaba? Es que era un, era un power el weón. Po. Es como, no, él, sí, él, ¿Cuál era el sello, sello loco? La... Él producía películas, pero ¿cuál era el sello? ¿El sello de producción? De ellos? Bueno, es que el loco era un gigante de la industria. Entonces el weón, eh, eh, a la hora de ganar Oscar, entonces sabía como un lobby, tenía todo un método, ¿cachai? Ay. Entonces, sabía con quién hablar para allá, sabía cómo ningunear a estos weones, sabía cómo comprarse a estos locos, darle un regalo a este weón. Eh, el weón tenía eh, voy, a, voy a voy a poner primero la película en todos los cines de Nueva York y los voy a comer para que la otra película no, no aparezca, ¿cachai? Entonces era, era un cabrón, era un cabrón de mierda, pero, pero de, un, de una forma de producir películas que ya ahora ya es muy difícil ver. Porque las grandes productoras, salvo Disney, que se los comió a todos, que de verdad se los comió a todos, eh, eh, es, es muy difícil de ver, es muy difícil de sostener. Entonces es bastante, probable que, es bastante probable que el cine pase por una época, salvo Los Hedereros y salvo todas estas películas, que... Que, que los gastos sean más baratitos, que las películas sean más baratas. Las grandes producciones épicas y hermosas, como el gladiador con Tetu, yo creo que van a un poquito más abajo. Ahora, no sé, es un pronóstico, porque también pues, a lo mejor la tecnología cambia, no sé. Pero, pero por ahí va. buena película te salaste. Tres horas esa weá, Si a mí no me gusta tanto, pero. Pero ¿Sí? está bien, está bien, está no bien, está bien. Yo, le Yo, una hora y media wea, me andar la wea. Yo, yo, una y media yo ya no. Yo voy a un libro, ¿ah? ¿eh? 100 si Estamos. No, pero ya lo tendrás por Ah, pero no así libro. si le dais la oportunidad de una hora y media en una película, ¿esa? No, porque una película, una película deberá durar una hora y media, pues bueno. Ah, no, ah, ¿no? no que buen, qué buen tema te sacaste, porque hoy día, cuando. Este, puede ser algo, el te parece el Oscar súper chiquitito, súper chiquitito, vi Batman, vi Batman hoy día, de Batman, la última. ¿Qué bueno. tres horas, tres horas, ¿por qué? ¿Qué te pasa, weón? Al director, ¿qué le pasa? ¿Qué mierda, weón? Tres horas, y le salgo una hora y media la película. A los directores se le está yendo a la mano, se le está yendo la mano, la película dura una hora y media, y si es buena te dura dos horas. Si quería hacerla más larga, entonces hasta en la miniseria o hasta hacer serie que ahora se puede hacer, ¿cachai? Ahí desarrolló ahí, pero se ve tres horas y más encima la película no quiero escuchar, pero una mierda la película, una película más aburrida de Batman que he visto mucho tiempo. Yo no te que decir, sí. hay sí, yo vi no se hacer no? mucho, hay mucho puta, se agarran mucho de weón antigua, weón así, puta uh -huh. eh... No pero no, pero, no, no, no, pero no comentemos mucho Batman no, tampoco, pa, no, pa, no, pa, porque esta sí es nueva la película presenta a pero... Puta, ya, ya, Phil si pasemos Batman... <ríe> no, pero Cora, <ríe> ¿qué te pareció Cora? La, la, la que ganó finalmente, ¿po? ¿qué te pareció? ¿Qué te voy a decir un voz de lo que pienso de los libros de, y de las películas, yo siento que... <ríe> No soy así como un cine, me gusta las películas. No, no, sí, eh. no, claro, ver, claro, claro. Claro. La, eso es lo bueno de las películas, que todo el mundo puede hablar de ellas. Sí, yo las veo, veo, no, no me calientes, es el cinearte, como que lo quito. Lo dale, eh, dale. Y tuve una oportunidad, ¿cachai? ¿sí? Digo, 15 minutos, y los cachai, si la weá me va a gustar, no, y los libros es la misma agua, las primeras 15 páginas estaban... Pero las películas largas, por ejemplo, yo lo único que he aguantado de 3 horas, fue en el Batman 2 de la saga de Nolan. El, el inentendible, ya, sí, el sí, sí. cuático. Acá Exacto, el weón también. que no interesa, Como con una de la en real? pero es súper enrea. Pero, igual es buena película. Está bien esa, esa referencia. No, tres, ¿no? bien, Bien usada pues, weón, pero esa wea de no, weón, yo, tres, puta, <risa> tres, tres horas de puta de esos Ya vamos a hacer con cosas porque es pura caca. De coba, tío, ¿no? ¿no? Descárgate con los con... Porque esto es el donde director. El director quiere mostrarte tres horas Y una hora y mía es el, es de, el de Batman... Emo, más encima. Me yo, más el Batman. Este, este Batman es el mío, Es ese peinado así que tiene... Oh, ¡Peínate! Me dan da, ganas de hacer el Batman meme y pegarle al, al Batman... Te salió, te salió un poco más, No, yo con todas lloré. Lloré con un... con un vino papá. ya, a mí, me魚, Pero igual estaba muy guate que este me quería matar un desapego a la vida <risa> ya está bien, que bonito que no esperaba esa confesión tan, tan, tan... es poco, es poco me quería, me quería mandar otra cagada aquí en meses en todos los titulares de, de la no mames, a ver... Eh, puta no sé, yo lo poco que vi de Batman, no sé, no sé, no, yeah. oh, mucho, niño, mucho niño, me gustó el guasón, sí, pero no sale la película. ¡Oh! ¡Spawners! Pues, no, oh, salió una escena extra entre medio, no no la he visto, pero... Sí, sí. No, no, el guas voy a seguir, mucho este universo, si sale una segunda de estas no la voy a ver, seguramente, no, no, me, no me gustó la propuesta... Eh, los malos están bien trabajados. El, el, el pingüino, el, el, el aceptijo Había un trabajo de desarrollo de personajes un poquito más pesado que se agradecía. Pero los planos y los fome, y si eso es. Incluso no, no es mala película. Pero fome, fome, es, es, es innecesaria. No o sea, hoy sí. encontré mucho guiño en la guada del, del tren, weón, de, Ah, pero ya puta, se sí. fueron con las peleas típicas de antes. Mira, si tú veis. El Batman de los 70, Batman 2, se ha tenido en media película. Ya, se sí, sí. ¿sí? el que tiene cuartos de la película. es, puro, es como un, un flash. Eh, wea, eh, es,